Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Lo primero de todo quiero deciros que gracias. Gracias porque gracias a vosotros estamos creciendo mucho hace cuatro meses teníamos 2.000 seguidores. Estamos en 7.000 y estamos creciendo a una media de 2.000 seguidores por mes. Y estamos teniendo miembros, merchandising, todo. Y además todo con estas campañas que estamos haciendo que os sigo diciendo. Si apoyáis los vídeos tipo Xbox, como el que tenemos ahí que os dejo referenciado aquí arriba, pensar que cada mes os vamos a hacer un sorteo de más o menos 250 euros en premios o en cash. Así que seguir apoyándolos para que sigan funcionando. ¡Eh! Hey, tú, suscríbete, dale like... Y te puedes hacer miembro. Eso es nuevo. Así que, por una mínima cuota, puedes ayudar a que todas las donaciones que hagamos de este canal pues, puedan llevar tu nombre. O que te haga una felicitación de cumpleaños. Así que, ¿a qué esperas? ¡Hazte miembro! ¡Ya! ¡Yeah! Por otra parte, deciros que ya tenemos listo el dosier eh, Un Millón Mil Sonrisas, que a partir de ahora a la que lo tengamos ya en pdf, lo vamos a vincular aquí abajo en la descripción, y lo que vamos a hacer con él es visitar asociaciones de salud mental y perreras que nos presenten proyectos, no pues por ejemplo, pues que quieran hacer pues, charlas o por ejemplo mejorar estancias de la perrera, y esos proyectos que nos gusten más los vamos a utilizar aquí en el canal, presentándonos vídeos, ya sabéis que esta lista de reproducción, todo lo que se gane de esta lista de reproducción va destinado a esos proyectos, eh, pero nada, informaros que tanto yo como Ana empezamos esta semana a hacer rondas de visitas para decidir en qué proyectos vamos a invertir el dinero que recaudemos de todos estos vídeos. Así que darle like al vídeo, suscribirlo, compartirlo porque la salud mental es muy importante. Durante esta semana me he dado cuenta que tenemos que resolver un problema que tenemos interno y es que estamos recibiendo muchas consultas clínicas a nuestro correo. Entonces eh, nos estamos poniendo ya en marcha para intentar eh, tener unos números de teléfono y unos profesionales porque estoy recibiendo consultas clínicas a mi correo y yo, como sabéis, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, o sea, puedo orientar, pero no demás, me han escrito diciéndome, pues mira, me pasa esto, eh, mi mujer tal, o mi pareja tal, o mira, si es que mi hija le pasa esto. Y quere... quiero deciros que tranquilos, que estamos buscando una solución ya para intentar eh, solventar este tipo de problemas y que yo, cuando reciba estas consultas clínicas, las pueda redirigir al sitio... Concreto. Pero bueno, está claro que si estamos recibiendo consultas clínicas es que la gente le está llegando el mensaje, así que gracias por todo. Y una vez más, tanto yo como Ana os agradecemos mucho todo el apoyo que estáis haciendo y que os queremos mucho. Y que gracias de verdad seguir apoyando los vídeos y sobre todo compartirlos, porque esto es una base muy fácil. Eh, YouTube no me deja retirar el dinero si no ganamos 800 euros al mes. Entonces, con esos 800 euros cambiaremos muchas cosas, pero para eso tengo que tener esos 800 euros disponibles. Pensar también que tengo que hacer la estructura de autónomos. Y tengo que construir todo eso. Entonces, si no hay suficiente repercusión en los vídeos, no hace falta que donéis, no hace falta que nada, simplemente con ver los vídeos, darle like, compartir y comentar, será suficiente para que esta estructura sea sostenible y podamos hacer donaciones cada mes y también sorteos cada mes. Y esos sorteos, como os digo, van a ser 250 euros en cash o en alguna cosa que podamos hacer, rollo, teléfonos móviles, eh, pantallas o por ejemplo este mes, como estaba haciendo la Xbox. Nada más, chicos. Eh, espero que tengáis una muy buena semana, os quiero mucho, con la trucha al trucho, y hasta la próxima.